sea que mal iba, que mal iba, que mal iba Donde sea que mal iba, el cordero también irá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 Te di, oso te di, da la vuelta, oso so di, oso, te di, toca el suelo, oso te di, oso, te di, salta alto, oso so di, oso te di, toca el cielo, oso te di, oso, te di, inclínate, oso te di oso, te di, toca tus dedos, oso te di, oso, apaga la luz oh, o so se te, di, oh, so te di, di buenas noches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 Estrella brillante Camina, no corras Estrella brillante Primera estrella esta noche desearía poder tener el deseo que te pido esta noche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 mm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 se rompe, mamá te va a comprar una cabra. Si esa cabra no te la mamá te va a comprar